Hoy nuestro espacio bonito de martes, en nuestro espacio de charlas. Entonces, para hoy el tema está muy especial y va en, en armonía o en la serie que estamos llevando a partir del martes pasado, que es acerca del karma. Entonces, entonces, entonces, hoy es profundizar. La vez pasada vimos acerca un poquito de todo lo que era el karma y hoy vamos a ver cómo hacer para que ese karma se haga positivo. Entonces les parece si empezamos con un poquito de meditación, a sintonizarnos con este karma positivo y qué qué bonito lo que sale aquí. Entonces para empezar voy a concentrar mi atención en el aquí y el ahora. Y darme unos breves instantes de tranquilidad, de calma, de armonía, tomando conciencia de cada respiración. Agradeciéndole al cuerpo, el que pueda llevar a cabo incluso esa respiración y apreciar mi propio presente, hoy, ahora, este espacio tranquilo para mí misma. Para mí mismo, aquí, ahora, yo, voy a aprender de mis propias acciones y sentir la maravilla que puedo crear en mi vida del presente con cada decisión. Vuelvo a disfrutar de este segundo de paz en el aquí y el ahora. Entonces, estamos listos, ¿verdad? Para continuar. Entonces vamos a hacer un pequeñito repasito de lo que hemos visto así brevísimamente en la charla del martes pasado entonces es un poquito ver qué significa la palabra karma es así inocua solo significa acción pero es una acción que implica una reacción o sea que todas las cosas que yo hago digo eh, la actitud que tengo con las cosas son algo que yo pongo en la vida que se me va a devolver entonces eh, uno se puede dar cuenta que las cosas que estoy viviendo son el resultado de las decisiones que tomé y la vez pasada vimos que la mayoría lo hacíamos de forma habitual, entonces no la reflexionábamos, la hacíamos de forma inconsciente, eran reacciones en vez de acciones que uno conscientemente eh, tomaba la decisión. Entonces empezamos a ver que uno, Tenía que ser responsable de lograr, por ejemplo, cuando uno le ponían, porque ahora ya vienen más limpios, pero eh, hace unos añitos que uno tenía que escoger bien los frijoles que iba a cocinar, porque si no de repente les harían piedrillas que rompían los dientes. Entonces, así como yo escogía frijoles para cocinarlos, tengo que ser muy responsable de lograr sembrar esas semillas de mis acciones de cosas que me gustaría cosechar incluso en mi vida presente y saber que tengo esa capacidad. La vez pasada nos vimos como constructores de la hermosa casa de la vida y que cada día, con cada decisión, uno iba poniendo lo mejor de sí para que floreciera. Así que hoy vamos a profundizar un poquito más porque queda así como... Como el, empezando a poner los cimientos para entender porque en realidad la filosofía del karma es algo muy profundo. Y es, uno nunca deja de, de aprender de las acciones que uno está haciendo y tomando las decisiones o reaccionando como vimos. Entonces, y hoy vamos a ver más tipos de karmas. Entonces, no es solo que yo decido, sino saber que igual como habíamos visto, si uno quería sembrar, o, o más bien quería cosechar una papaya bien dulcita o una mango, un mango delicioso, pero yo dele que le estoy sembrando frijoles y espero tener mangos, eso está un poco extraño, ¿verdad? Entonces, eh, hay diferentes tipos de semillas y diferentes formas de sembrarlas. Entonces, esta primera es la semilla del tipo del karma positivo. Vamos a empezar con el que sí queremos, ¿sí? Entonces, eh, para reconocer cómo es es el tipo de semilla que estoy sembrando, uno tiene que entender al karma como si fuera una piedrita que uno tira en un estanque. Así, en un, ¿ustedes han jugado, verdad? En los ríos o en lagos o incluso un charquito de lanzar piedritas y estas hacen como una onda, ¿verdad? Cae la piedrita, la gotita se hace y después hay una onda expansiva y de hecho son varias ondas. Entonces, el karma es como una piedrita que uno tira en ese estanque y que a lo largo de, de su onda expansiva en el agua, digamos, eh, tiene un resultado. Entonces, no es solo algo inmediato. Hay acciones que tienen... Un retorno a medio plazo y luego retorno también a largo plazo. Entonces, a corto, mediano y largo plazo. Sí, sí, les dije que era algo profundo, ¿verdad? Entonces, el karma positivo son todas esas acciones que cuando yo las llevo a cabo, las estoy haciendo, y estoy disfrutando de hacerlas, estoy feliz. Y estas en su onda expansiva, a todo lo largo de corto, mediano y largo plazo, causan felicidad o traen beneficio, que en ningún lugar está causando sufrimiento, o sea, solo, solo beneficio en esa onda expansiva. Y nosotros lo llamamos como una acción pura o una acción hecha, considerando uno mismo que yo soy un alma y que soy quien está actuando a través de este cuerpo. Que el alma está usando este cuerpo para expresar, para construir, para aprender y para dar lo mejor de mí en este mundo. Y que este mundo es como un escenario. Es mi escenario donde yo desempeño mi papel de la vida. Y parte de esto de, de aprender de mi, de mi papel en esta la misión que tiene el, el alma que soy yo en este mundo es saber que esto que está pasándome, que todo... Las condiciones de vida que estoy teniendo están siendo totalmente personalizadas para el alma que soy yo. Entonces, por eso es que me está tocando a mí para que yo pueda desarrollar al máximo mi potencial. Por más que yo quiera el papel de algún millonario contento, ¿verdad? Porque también hay millonarios que no están contentos y, y que pueden ser un poco violentos, o la vida que uno, de alguien que uno diga, ¡ay, qué rica esa vida! Yo quisiera tener esa vida, pero en realidad esa vida está condicionada y además es producto del karma de esa, de esa alma. Y la mía propia, yo he sido quien la ha construido también. Entonces, al saber de esto me ayuda a, a cómo sincronizar mi corazón con lo que el alma realmente desea, anhela, porque en eso, en mi misión, en esta vida viene lo que yo puedo hacer que va a hacerme florecer, hacerme alcanzar el potencial, sentir esa plenitud espiritual de mí misma. Entonces la idea es que este tipo de, de karma o de acción, cuando una la hace, me trae beneficio a mí, a todos los demás alrededor de mí e incluso al mundo. Entonces, mis acciones son sostenibles a largo plazo y además son, traen en esa energía positiva que cuando lo hago me trae mayor energía, me devuelve energía positiva, me da ese, esas ganas, ese entusiasmo, esa felicidad. Sí, entonces estas son puras porque se dice que traen esta, este aroma, esta actitud, es cuando yo soy consciente y estoy dando todo lo mejor de mí como alma a través de este cuerpo. Entonces, también se le llama Karma Yoga. Que son todas mis acciones que hago cuando estoy conectada al yoga. Es conexión, unión. Entonces, estoy totalmente consciente de que yo soy un alma. Por ejemplo, hasta una acción simple. Una acción de la cotidiana. Co, ya no puedo decir las palabras. Palabra tiene edad, ¿no? Por ahí. <ríe> bueno, todas las acciones que yo hago que, digamos, por ejemplo, cocinar o lavarme los dientes. Estoy lavándome los dientes sintiendo yo el alma, estoy moviendo esta mano, este cepillo con esta pasta de dientes y limpio toda esta boca para que de aquí solo salgan rosas y flores eh, fragantes que hagan sentir a los demás bien. Sí, ese tipo de, de, de acciones que generan bienestar en mí y en los demás, y a los que yo estoy totalmente sintonizada en, en crearlas. Entonces, ese sería el karma positivo. ¿Están preparados para saber de los demás tipos de karmas? Entonces, vamos a continuar. Siguiente karma. Tenemos ahí tenemos, aquí está, el karma contrario, o sea, el karma negativo, pero aquí también le vamos a poner karma limitado, ya vamos a ver por qué, porque a veces hay karmillas que se disfrazan, y que se disfrazan y dicen, ay, yo soy un karma muy positivo, sí, sí, sí, y me dice, ay, yo estoy disfrutando cuando lo hago, pero resulta, que en alguna parte de la onda expansiva, ese carmilla está causándome o a mí sufrimiento o a alguien más. Por eso es que hay que revisar la onda expansiva de esa roquita que estoy lanzando en el agua cuando hago una acción. Entonces, son todas esas acciones que conllevan, digamos, incluso esta, esta carita que está aquí, que es como, eh, <ríe> como, no, no siento nada, no estoy, estoy como neutro, como que, ahí. Estoy en, en automático, como que a veces uno está en esa, en esa emoción, no está ni aportando ni está ni quitando, cierto, no es 100% negativa, pero no está creando nada bueno. No está trayendo esa energía, incluso cuando estoy en ese estado de ánimo y en esa actitud, estoy limitando las acciones o la semilla que puedo crear que traería beneficio. Entonces, por eso también se llama karma limitado. Y ahorita vamos un poquito más profundo a, saber, a aprender de eso también. Entonces, las negativas negativas son más visibles. Primero, me pueden causar sufrimiento a mí o incluso daño. Daño físico, daño emocional, daño mental. Un tipo de sufrimiento, por ejemplo, <ríe> yo como cualquier cosa con lácteos si me estoy causando un daño a mi cuerpo... Y a los que están alrededor de mí, si no se lo logro controlar, <risa> pero entonces cuando hay un helado delicioso, lo que sea, y yo me lo como, yo sé que es un karma que no está bien para mí, ni para los que están alrededor mío. Aunque me dé felicidad por un ratito mientras saboreo el helado, pero cuando ya llega al estómago, oh, entonces eso que puede parecer que es inocente, está dañando en alguna parte de su onda expansiva, eh... Entonces, son todas esas acciones que se llevan a cabo que causan sufrimiento, que causan dolor, que destruyen o que incluso quitan energía. Por ejemplo, incluso uno puede estar llevando a cabo una acción automática que eh, si la hago con cierta actitud o de hecho no pongo atención y estoy pensando en cualquier otra cosa, por ejemplo, con la, preparar comida. Para nosotros, ese es un momento de muchísima, donde más tenemos que poner toda nuestra atención y nuestro cariño. Por ejemplo, como cuando una abuelita le preparaba uno su arrocito con leche, pensando, ahí viene mi nietica, vamos a ponerle todo el amorcito de, de abuelita a este arroz con leche. Y cuando uno como nietica se comía ese arroz con leche, se comía el amor de la abuela. Entonces, cocinar en el Raya Yoga, en Brahma Kumaris, es algo sagrado. De hecho, en nuestra sede central, y bueno, cada vez que, que tratamos de cocinar nuestras galletitas y quequitos que antes repartíamos, ahora con COVID, ya no. <ríe> eh, se, se hace, se trata de hacer un estado de meditación, porque esa es la energía que va a ingerir el cuerpo y con la que va a funcionar. Entonces queda influenciada la mente, el cuerpo, incluso uno se come la, la, las emociones de la persona que cocinó, y si en mi mente está, por ejemplo, Normalmente cocinar a la carrera, tengo que terminarlo para llegar y, y tengo que trabajar y tengo tantas cosas que hacer y cocino y echo en el sartén y, y me doy cuenta cómo piqué las cosas y de repente ya terminé y mi mente ha estado en cualquier otra parte menos ahí. Esa comida no tiene nada de energía positiva. Más bien, cuando me la coma no me va a estar aportando mucho. Y a veces incluso uno se lleva el enojo o la tristeza a la cocina, ¿verdad? Y cuando está cocinando está ahí, ¡ay, si fuera esta persona! ¿verdad? O más bien, ¡ay, qué tristeza! Y uno llora mientras uno corta cosas y cuando se come esa comida, se come toda la tristeza que uno estaba sintiendo cuando la cocinó. Y los que comen la comida que uno hizo en ese estado, se llevan esa emoción también. Entonces vean que es muy interesante porque el karma tiene muchos detalles. Es la acción, pero el aroma emocional y la actitud que estoy teniendo a la hora que llevo a cabo esa acción. Entonces, por eso, el poner atención y crear una conciencia y disfrutar de lo que estoy haciendo, es crear esa, esa semilla poniendo lo mejor de mí. Por eso es lo que decía. Entonces, a veces uno limita mis acciones, por ejemplo. Eh, uno dice, es una buena acción, voy a ayudar a fulanita de tal, porque yo veo que, que necesita cierto apoyo. Entonces voy a ayudarla, por ejemplo, económicamente. A veces sucede, ¿verdad? Uno ahí tiene una amiga, un amigo que lo ve, que la está pulseando, que está haciendo las cosas. Y uno dice, bueno, yo, yo que no me gusta ver a nadie sufrir y sé que puedo ayudarlos, vamos a dar un empujoncito. Pero luego ese empujoncito no viene así nomás. ¿Por qué lo limitamos? Es cuando decimos, mira, yo te ayudé y uno tiene cierta expectativa que la persona tenga agradecimiento por, por lo que uno hizo y que reconozca que uno lo ayudó. A pesar de que uno tiene buenas intenciones, detrás vienen otras emociones que no son tan puras y que podrían causarme sufrimiento a mí. Si, por ejemplo, a veces también pasa que eso es como que, hay que es muy delicado, ¿verdad? Toda la onda expansiva tiene ciertas implicaciones. Si yo tengo apeguillo por alguien, y por el otro no me cae tan bien, entonces tiendo a ayudar más al que yo digo, ah, sí, este se lo merece. Y yo aquí en mi, en mi mente juzgo, ¿verdad? Entonces también eso, por ejemplo, si uno trató de ayudar a alguien, lo vio mal y le hizo la cosa, pero uno ve que esa persona con el dinero que uno le dio no está haciendo lo que uno esperaba y pensaba que era lo mejor que tenía que hacer, y lo gasta en cualquier otra cosa, un celular o algo así, y uno dice, ay, por Dios, y uno hasta se enoja con esa persona diciendo, usted necesita comer, o vaya a hacerse un buen currículum para que consiga trabajo, ¿verdad? Ahí estamos limitando la bondad que habíamos dado, y la, la forma de cariño que habíamos dado, y también se genera, si uno lo hace así tan limitado, se genera dependiendo de la actitud y la forma en que se dé o se haga, ciertas dependencias, entonces las personas siempre están esperando que uno esté ahí para, para darles incluso cuando ya no necesitan están ahí porque generaron ese hábito de que los demás le tienen que ayudar o también a veces parte de, del karma limitado es por ejemplo cuando están las personas que tienen ciertas adicciones, ciertas debilidades que los han atrapado y su actitud de dependencia total a ciertas sustancias químicas y que se ponen a pedir dinero en la calle. Y uno, bueno, no les gusta verlos sufrir, no les gusta verlos en la condición que están. Entonces lo que hace uno es, tomen, eh, para que se vaya a comprar algo de comer. Pero si hay una persona que ya generó una dependencia química a esas sustancias, no va a usar ese dinero para comer. Va a usar ese dinero para comprar la sustancia química. Y esa acción que está haciendo esa alma, uno está sosteniéndola. Uno está ayudándole a que vaya a conseguir esa sustancia química y se haga daño a sí mismo. Entonces, la, la semilla que está haciendo esa persona, uno la, le dio abono. Entonces, se le devuelve a uno también. Por eso también es muy delicado estar viendo en realidad cómo llevar a cabo una acción que sea 100% beneficiosa siempre. Y con esto a mí me gustó muchísimo, esta, esta cuento siempre se los digo cuando explico el karma, de cuando, por ejemplo, cuando uno ve a una persona en esa condición, uno queda atrapado por la visión que uno ve, uno ve el cuerpo de esa persona en un estado muy deteriorado, uno no le está viendo el alma, si uno viera el alma uno ve más allá de esa condición y ve que el alma tiene una capacidad muy muy grande, y que está atrapado en este momento en esa condición de dependencia, pero que en realidad tiene la capacidad para no estar así, que va a costar y que va a llevarle a cabo esfuerzos de su parte, pero puede, y verla como un alma humana, porque muchas veces a estas personas en esta condición no se les ve como, como un ser humano, se les ve como un trapo sucio. Y es feo, porque se ven que no se han bañado, que se han hecho sus necesidades sobre sí mismos por el mismo efecto de esas sustancias químicas, entonces la gente deja de percibirlos como seres humanos, son como una carga, y el lograr ir más allá de eso, y reconocer al alma que está en ese cuerpo, en esa condición, es distinto, ayuda muchísimo a esa alma, entonces mi cuento, que les quería decir antes de, de terminar esta sección, es de cómo una vez presencié algo muy bonito, de karma positivo, cómo transformó esa visión, que había un señor dependiente del alcohol en una parada de bus, era tempranísimo en la mañana, había tenido que ir a hacer unas vueltas y devolverme caminando en medio de San José, y estaba en una parada de bus, y estaba muy llena la parada de bus, pero todo el mundo estaba lejos de donde estaban los asientos, porque el señor llevaba varios días sin bañarse, y además la gente lo veía así como, ¡ay, no, qué peligroso, qué feo! Y resulta que entonces llega un carro, y se baja un muchacho y le hace ay, buenos días, ¿cómo está? Y le ofrece la mano y le dice, ya desayunaste. Y el señor se asustó así porque todo el mundo lo estaba viendo feo. Y hablan ay, pero ¿por qué se sentó ahí? Si nos toca a nosotros. Y él ni siquiera va a agarrar el bus. Y decían cosas feas de él. En cambio, este muchacho se bajó, reconoció a esa alma. Le dijo, ya desayunaste. Y dice, ¿cómo? Alguien me está preguntando eso. Si acaso yo no he comido en dos días. Y el muchacho dijo, espérate un momentico. Y cruzó. Al, a un súper que había al otro lado y le trajo una galletita y un, y un cafecito le dijo que tenga un feliz día y, así que, y el señor pero estaba así como que se le pusieron los ojos llorosos y todo y todos los de la parada cambiaron su actitud todos vieron al ser humano que estaba frente a ellos y ya dejaron de verlo como un trapo sucio que no había no se había bañado por varios días entonces ven qué bonito cómo se puede transformar esa visión detrás de, de las situaciones y entender también parte de eso que existe el karma que creo yo y el karma que crea cada una de las almas humanas individualmente y el karma que creamos como grupo de almas también. Por ejemplo, un pueblo que protege su naturaleza, que usa muy racionalmente y sosteniblemente su agua, siempre va a tener buenas condiciones. Pero si hay un mismo pueblo que está eh, destruyendo sus recursos naturales, está contaminando el agua, el aire, probablemente reciben calamidades naturales de regreso. Entonces, esto lo estoy dando como una pincelada, creo que voy a tener que repasarlo la próxima semana porque, esto también, porque es hora de nuestra meditación de crear karma positivo. ¿Les parece? Y vamos a compartir esta última filmina para que se inspiren a crear ese karma positivo. Entonces me siento de forma cómoda. Y voy a volver a tomar conciencia. De aquí. Ahora. Este instante. A lo largo de Toda mi historia es ahora que yo, el alma, abro mi propia conciencia espiritual y reconozco quién soy yo, este ser. Esta alma, este espíritu que tiene este cuerpo para vivir una experiencia humana en este maravilloso planeta con esta hermosa naturaleza en esta vida especialmente diseñada para mí. Hoy, ahora, en este segundo, puedo apreciar, aprender, aceptar y soltar el pasado. Esas decisiones tomadas de forma rápida e inconsciente que hoy, ahora, puedo sentir desde el corazón que estoy sembrando a través de mi corazón, de mi mirada, de mi vida con cada palabra, con cada pensamiento, en cada acción, ese aroma espiritual de mis propias vivencias, del alma que soy. Yo. Soy capaz de construir paz aquí dentro, en mi mundo interior de calma y vivir desde esa serenidad, compartirla hacia afuera con mi mirada, con mi aprecio de saber que cada ser frente a mí tiene ese mismo potencial de paz, de armonía, de misericordia, que cada ser vivo en este planeta tiene su razón de existir. Y es mi propia responsabilidad, el que mi propia existencia genere solo beneficio sin causarle sufrimiento a ningún ser vivo, que mi propia existencia para este planeta sea lo más sostenible, armoniosa, feliz. Que yo logre ser una luz en medio de la oscuridad. Tomando directo del alma y de la fuente suprema de amor. Compartir lo mejor de mí en cada segundo, en cada acción. Y saber que cuando logro sembrar mi semilla, podrá traer beneficio a todos y todo en su onda expansiva. Y todo aquel que logre ser tocado por esa acción puede inspirarse y que así mismo haga también esa acción y cada una de sus acciones, dando lo mejor de sí. Así. Creamos colectivamente una atmósfera diferente, un ambiente de alegría, de esperanza, de amor, de respeto, de equidad. Yo. Puedo ser un agente de cambio. Yo hoy disfruto de cada instante de mi existencia. Yo hoy creo la vida que quiero vivir. Om Shanti.